Hola, buenas, no sé si se me escucha bien, hola, ¿qué tal?, se me escucha bien, estamos comenzando un, un directo con, con Cuarto Poder, vamos a, a entrevistar hoy a, a Javier, y a ver, que silencie las notificaciones... Buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Estoy preguntando si se escucha bien por ahí. Si me lo podéis decir en los comentarios. Mejor, que soy un poco novata en esto de, del Instagram. <risa> Buenas. Bueno, parece que, que se está escuchando bien. Vamos a dar comienzo a una conversación con, con Javier Rollo, eh, ilustrador y, y viñetista. Y vamos, voy a proceder a, a llamarle. A ver si nos responde Javi, por aquí. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alegría, Javi. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, con mucha ilusión porque sé que es tu primer directo y esto me hace más ilusión aún. Sí, sí, vamos. Que te sí, estrenas. Total, estaba aquí a ver si, a ver si me salía de esta historia, que siempre hay algún fallo técnico, pero parece que. No pasa nada. Pasa todo bien. Sí, sí, yo creo que sí. sí, sí. Que nada. Si ya has quitado esas notificaciones, me estaban petando los oídos. Lo sí, demás, todo bien. Cada vez que sonaba un mail era como: ¡pumba! ¡pum! Sí, sí, ahora está bien. Ahora está todo súper bien. Está perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal en esa fase 0,5 que compartimos? Yo desde Barcelona, tú desde Madrid. Pues nada, se parece poquito a, a la fase 1 esto todavía, pero, pero bueno, pues, pues aquí estamos. Poco a poco. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el...? Bueno, voy a hacer primero una, una breve presentación tuya que no hace falta. estamos para, para ver si hay alguien nuevo que no, que no te conozca y, y así pues entramos un poco en, en materia. Uh -huh. eh, eres ilustrador y viñetista y has eh, trabajado en, en muchos sitios, estuviste en el semanario Semanal Virus Mutante con, con grandes ilustradores de como, como Jorge o el Roto, también fuiste fundador de El estafador, entre otros... Publicaciones, se les... te oye un poco bajito Se te oye un poco bajito, perdóname sí. María Se te oye muy bajo, la gente lo está diciendo Vale A ver, a ver, a ver ahora Voy a hacer un cambio Sí, si sí, no, acércate un poquito Es que tengo aquí un invento A ver Quizás ¿Así se me escucha un poquito mejor? Un poquito solo Sí, bueno, yo sí te oigo, pero estoy un poco sí. bajito. Ahora me oigo también con retorno. Soy muy flojo y, y, y yo me oigo. Hablo y me oigo. Es muy pesado, porque además... acercar para ver si... pero en principio se tendría que oír bien. Dice que es muy flojito la gente. No sé por qué. <risa> dice que use los cascos sí. Y ahora hay retorno, me dice una amiga Que a mí voy se a me ve bien pero me vuelve La voz Pues voy a volverlo a intentar Si quieres, ¿no sí, tienes cascos? Sí, para... pero bueno Así nos aseguramos con los, con los cascos se soluciona, ¿eh? Seguro con cascos y micrófono. Venga, pues voy a por los cascos. Vale. vale. Venga, dale. No me, vayas. no me voy. Tienes que entretener a la gente mientras. Sí. Voy por los cascos. Sí, estamos en la fase 0,5 de Barcelona, que es muy divertida. Es una fase en la que la gente se va a la playa sin... Hay gente que no, que no rula bien y que piensa que esto es un poco broma. Y él flipa mucho con la con las imágenes que he visto hoy en la, en la tele. Mira, está Mariola, una amiga, hola. Pilar Gordi, también. Iñaki Frenchi. Dice Iñaki Frenchi, Javi, dinos algo mientras. Yo estoy diciendo, estoy diciendo muchas cosas, no son. Dibújate algo. <risa> que te dibujes algo mientras. Ahora si sí, ahora se, ahora se te ve increíble. Ahora se me escucha mejor. Madre mía, sí, pareces una presentadora de informativos ahora mismo. Una, una cabeza parlante perfecta. Muy bien. Qué bien, pues vale, lo voy a intentar sujetar y, y vamos con ello, bueno, cosas del directo claro, que vamos a hacer. Claro. <ríe> pues Muy nada, bien. estaba contando que, que vamos, una te estaba haciendo una breve presentación que no hace falta, pero por si hay alguien que no sí que no te, te conozca o te tenga muy ubicado o quiera saber más de ti, pues eh, estuviste en el seminario Virus Mutante que, bueno, ahí estabas con, con grandes como Forges o El Roto eh, fuiste fundador del, del Semanario el, el Estafador y has colaborado en muchos medios uh -huh. entre ellos, pues Cuarto Poder, con, con nosotros colaboras actualmente, tienes una viñeta semanal los martes uh -huh. Y, y bueno, y recientemente has publicado el, el libro Homo Machus, que es tu último libro eh, de animales a hombres, que, que es un libro muy, muy interesante del que, del que hablaremos a continuación. Y nada, pues eh, quería empezar a preguntarte qué tal, ya lo estabas contando un poquito mientras iba por los cascos, qué tal llevas el, el confinamiento, eh, dónde te, te pilla y, y bueno, qué... Eh, ¿Cómo lo estás llevando, en definitiva? Pues bien, o sea, bien por un lado y mal por otro. O sea, bien porque tengo la suerte de, bueno, estoy en casa, pero tengo una terraza, que es esa que se ve atrás con, con plantas. Entonces está sí. muy bien porque puedo salir y me da el sol. O sea, que soy un privilegiado y tengo mucha suerte en ese sentido. Y, y me dio mal porque la gente se ha vuelto muy loca o nos hemos vuelto todos muy locos o quizás es que el trabajo ha cambiado ha cambiado radicalmente, ¿no? Porque yo en realidad trabajaba aquí en casa igual, antes también y de hecho era de estas personas que, que teóricamente no me tenía que haber cambiado mucho porque trabajaba desde casa y de hecho teletrabajaba bastante en el sentido de enviar las cosas a editoriales, a un medio de comunicación, pues, como con vosotros que estáis en Madrid, ¿no? Pero, pero de repente... Me he dado cuenta que, que, que con esto de, de, de la gente trabajando y yo creo que también con, con, con este problema de intentar conciliar vida familiar y trabajo de una forma muy dura porque, claro, tener hijos, por ejemplo, para mucha gente supone que, que hay que cuidarlos y que hay un, hay un trabajo de los cuidados que no estaba muy pensado hasta ahora y de repente nos hemos dado cuenta en la parte práctica de que está ahí. Sí. Por culpa de eso la gente, yo creo que está empezando a trabajar a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche Y eso al final nos influye a todos, quiero decir, a mí también, quiero decir que te encuentras gente respondiendo uh -huh. mails Y te encuentras con que las, mis jornadas ahora se alargan mucho más uh -huh. Y bueno, pues sí he notado como mucha presión cuando no te puedes mover mucho, ¿no? Mucha presión de, de tener que currar mucho estando sentado Sí. Eh, y no pudiéndote mover. Y eso me parece... Me, me, me, ha, uf, me está costando un poco. Tengo ganas ya de, de que abran los horarios y yo qué sé, igual poder, poder ir a ver a un amigo al mediodía, ¿sabes? Y salir un poco de, de, de, de esta vorágine. No sé si os pasa a vosotras, pero uf, en general hablo con mucha gente que le pasa también, que no hay en realidad no ha habido una transición, ha sido todo muy bestia, ¿no?, de, de trabajar de forma normal, digamos, con un horario, más sí. o menos, aunque sé que tú como periodista no, no tienes mucho horario, yo como ilustrador tampoco sí. tengo mucho horario, pero sí, en general la gente tenía una vida organizada más o menos y de repente todo esto ha sido un, un torbellino que ha desorganizado todo y pienso que hay un tema, hay un gran temazo ahora de organizar el teletrabajo de pensar en los derechos de los teletrabajadores también y de cómo se va a organizar todo esto de verdad y cómo vamos a combinarlo con los hijos cuando no sabemos siquiera si va a haber escuela o no el año que viene. Es todo un descontrol tremendo. O sea, yo realmente estoy muy flipado con lo que está pasando porque no sabemos nada. Es que vivimos como al día, ¿no? Por aquí dicen que estás muy, muy, muy inspirado, aún así, con toda la situación que, bueno, que sí. estás contando. Sí, claro, qué, bueno. qué remedio, ¿no? Bueno, también te da mucho. Es una situación tan fuerte que te da mucho para, para hablar, ¿no? Es, ¿no? es la actualidad normal. También me imagino que, como a vosotros, a vosotras también os ha pasado con esto del coronavirus, yo creo que en todos los medios, ¿no? Que llegó el coronavirus. Sí. Y ocupó todo, todo, todos los medios de comunicación y seguimos ahí. Ahora empezamos un poco a salir. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no? No sé, uh -huh. es mi sensación. Estamos en, estamos en ello. Sí, la verdad uh -huh. que hay un montón de te demasiados temas no sobre los que reflexionar. Uh -huh. <ríe> Igual tenemos un poco de saturación por ahí, pero, pero uh -huh. bueno, sí, estamos en una situación completamente nueva. Pues... Quería también mmm, comentarte, eh, uy, eh, se está perdiendo tu conexión ahora mismo. No sé si es mi conexión o la tuya. Hola, hola, se me escucha. Por aquí, no sé si, a ver, pues he perdido a Javi, voy a ver si lo recupero. Aquí está. Lo estoy llamando, a ver si responde, creo que ha habido no, una no. breve caída de la conexión. Sí, sí, es que se me ha caído, no sé por qué, de repente se ha puesto en blanco la pantalla y, y me, vale. me ha caído. Yo creo que he sido yo. Vale, vale no pasa nada, ha sido, ha sido rápido. Mm. Pues sí, eh, lo que comentábamos, que, que la situación es, es compleja. Y, y quería comentarte, bueno, aprovechando que, que ahora han vuelto a abrir las librerías con algunas condiciones, eh, eh, pues eh, a principios de este año publicaste tu libro Homomachus, eh, de animales a hombres, y, y bueno, pues este libro, para quien no lo, no lo, lo tenga ya en sus manos muy muy recomendable Javi hace una, unas reflexiones muy interesantes e intenta eh, pues eh, reflexionar sobre el feminismo el machismo y sobre todo interpela a los hombres no les uh -huh. les anima a revisarse un poco uh -huh. y, y a mirarse un poquito ¿no? eh, según lo que hemos podido hablar alguna vez pues tenías uh -huh. esa impresión de que las mujeres Estamos cuestionándonos muchas cosas, ¿no? Leemos sí, mucho. Sí, los... el hombre se está quedando un poquito atrás. Uh -huh. y, y, y bueno, quería preguntarte estos días eh, eh, por qué recomendarías tu, tu libro, bueno esta apertura. Sí, pues por, por, por sí, lo que alguna vez hemos hablado muchas más veces, ¿no? En, en, en principio, a ver, es un libro que, con el que yo estoy muy contento, que fíjate que, como tú dices, salió a final de enero. A mediados de marzo, o sea, un mes y medio más tarde, estábamos todos confinándonos y había llegado la tercera edición. Lo que pasa es que, bueno, como todos los libros que se han publicado este año, se han visto un poco como, de repente, cortados ¿no? en, su, en su trayectoria. Pero, mira, ahora, por ejemplo, hay una, hay una persona que está diciendo que han aumentado las llamadas de auxilio de las mujeres confinadas con sus maltratadores y que no se publica en ningún lado, y eso es así, es cierto... Es cierto que hay algo de lo que no se habla y que sí se habla en el libro y que yo, bueno, ya antes de que empezara todo esto, hay una viñeta, creo, que dice, y habló de pandemia en el, en el libro, de pandemia machista, de que es un problema mundial, de que es un problema que afecta a todo el mundo y que es, es una pandemia sobre todo cultural. Es algo, digamos, que nosotros nos hemos criado en un sistema machista y nos comportamos y tenemos dentro una serie de comportamientos que, bueno, que son así y que hay que desactivar, sobre todo por parte de los hombres. ¿Hay mujeres machistas? Sí, también. Pero, pero hay un problema sobre todo en los hombres, como tú decías, y es que las mujeres es verdad que han avanzado, que han dado pasos, que han empezado a analizarse y a alinearse con el feminismo y los hombres no. Parece como que el feminismo, siempre que nos hablan de él o nos dicen que viene una mujer que es feminista nos da como miedo... Y, y realmente lo primero que hay que decir bien alto es que, claro, que el feminismo es una lucha de, de, por la igualdad y que, y que deberíamos estar al lado de las mujeres, ¿no? Y yo creo que el libro, sobre todo, es una, un primer paso para, para intentar concienciar o para acercar el mundo del feminismo a los hombres y, y que hagan una reflexión de lo que, de, de dónde realmente estamos y de, y de lo que falta todavía por recorrer. Porque falta muchísimo, sí, sí. Ahora, en, en la emergencia esta ha sido terrible. Yo, a mí, de verdad, me da, o sea, me da mucha pena eh, los pocos medios que te das cuenta que existen realmente en una situación de emergencia para con las mujeres maltratadas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que hayan tenido mm. que convivir con el maltratador 24 horas, es muy bestia esto. O sea, no mm. nos imaginamos, algún día saldrán las historias de lo que ha ocurrido durante estos tiempos de confinamiento eh, con mujeres maltratadas y, y se nos pondrán los pelos de punta porque no me lo quiero ni imaginar. Y, y yo creo que el Estado ahí o los responsables que tienen que cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas no han estado a la altura ni mucho menos. Pero yo creo que es que... Es que no... Te, no, no lo sé. no Yo a veces pienso que vivimos en un país que realmente no tiene medios suficientes y que tampoco muchas veces, y lo siento es así, yo creo que la política no está al nivel de la, de la población, ni mucho menos, ahora estos días se está viendo, quiero decir, esto es un desastre. O sea, estando como estamos, que, que ocurran cosas como las manifestaciones estas de, de, de, los, de los de las banderas... Y los coches uh -huh. y los Rolls Royce que salen indignados y tal, pero porque creen que están en su derecho y creen que tienen que mandar, ¿no? Y se saltan a la torera cualquier cualquier yeah. regla y cualquier norma, ¿no? O, o lo que se ve en el Congreso que dices, no puede ser, o sea, uf, haciendo política territorial, haciendo política de, de yeah. otro tipo cuando tendríamos que estar en otra historia, ¿no? Ahora mismo o política de, de apoyo, ¿no? o sea, no, no sé, es muy loco, de verdad, yo yo realmente estoy, estoy muy desencantado con toda la clase política aquí, o sea, yeah. es, es patético, pero patético, o sea, tal y como lo está pasando la población, como, a ver, hay gente que no se porta bien, ¿no? Pero pero la mayoría de la gente eh, se ha quedado en su casa, ha salido cuando le han dicho, se ha portado todo el mundo súper bien y, y ellos. Y ellos están mirando a otro lado, están haciendo política baja, mala, eh, patética. O sea, yo... Es, es tremendo, de verdad, ¿eh? O sea, yo es la sensación que tengo. No, y, bueno, o sea. Sí, de hecho, bueno, en las, en las viñetas que has estado dibujando estos días, pues aparecen estos temas, ¿no? Y también... Sí. La preocupación por la, por la pobreza, no tu última que ha sido de las, de las manifestaciones, de las protestas que está habiendo con, con Cacerolas. Eh, ¿Qué opinas? Eh, bueno, ¿Qué te, qué te qué sugiere esto? ¿Te, ¿Te preocupa que haya gente que se esté saltando eh, pues las medidas para salir a, a protestar, se envuelvan una bandera, otra vez aparecen las banderas, no? sabes qué pasa que yo creo este que de toda esta sí, el problema el problema fundamental es que cuando gobierna la derecha eh, todo bien pero si gobierna la izquierda la derecha está muy incómoda porque piensa que es ilegítimo que, que los que la gente de izquierdas pueda gobernar un país es ilegítimo o sea ellos son los que mandan y entonces están ahí para no dejar de gobernar básicamente y para y para reventar cualquier tipo de, de, de cosa que haya que reventar incluso en una situación así. Es que tú te paras a pensarlo y dices, esta gente, por ejemplo, de las banderas que sale con las cacerolas, ¿realmente en contra de quién está? ¿Del gobierno? No, están en contra, ¿sabes de quién? De los de los sanitarios que, que han estado viendo unas barbaridades. Mira, hay un pacto, yo, yo trabajo también para hospitales a veces, porque hago ilustraciones para entornos infantiles de hospitales. Y el otro día hablando con una de las jefas de atención al usuario de un grupo de hospitales de aquí, bastante grande, de la zona del de Barcelona Sur, hospitales etcétera, nos contaba, aparte de que te cuentan la barbaridad que ha sido, o sea, están todos súper agotados, todos los sanitarios, eh, te cuentan que, que ha habido, bueno, ha habido un, un silencio, o sea, un silencio, se, se ha pedido a los, a los hospitales y a los medios de comunicación, me imagino que a vosotros habrá llegado, ¿no?, que no se muestren imágenes. Para mí eso yo no lo veo mal, quiero decir, en el momento más, más álgido no se han mostrado imágenes de muertos, no se han mostrado imágenes de la catástrofe que ha habido en los en los hospitales, pero por otra parte dices, ostras, igual esta gente que sale ahora con las cacerolas tendría que haber visto algo de los muertos yeah. entrando, de que se morían por los pasillos, de que de que la gente había eh, tenía que estar muriéndose porque no había respiradores, simplemente, es que no teníamos recursos ¿no? suficientes uh -huh. y eso se ha parado porque todos hemos sido responsables y se sigue parando por eso, porque esto no ha acabado. Entonces, ¿qué hace esa gente con cacerolas en la calle? O sea, ¿qué, qué hacen? No, no tiene sentido. O sea, no, no están en contra del gobierno, están en contra de la vida. O sea, a mí, a mí estas paradojas me llaman mucho la atención, ¿no? Gente que luego se manifiesta en contra del aborto porque dice son pro vida y que eso es un niño ya lo que hay dentro... Y que les importa una mierda lo que piense una mujer, por ejemplo, o, si, o, o el cuerpo de una mujer, o la decisión de, de, sobre el cuerpo de la mujer. Y luego se le tiran a la calle en, en un momento en el que, eh, si todos hiciéramos eso, posiblemente moriría muchísima más gente, ¿no? En los hospitales. Sí. Gente que ya está formada, no un, una célula dentro de un cuerpo humano, ¿no? Bueno, es tremendo, a mí me, me flipa. Sí. ¿Crees que hay algo de, aprovechando pues el concepto que has acuñado un poco de homo machus en este sí. tipo de comportamientos. Tanto, bueno, pues en la política, no el, el nivel el nivel de carga que, que tiene actualmente o, bueno, pues en estas protestas y, y, y algunos encuentros violentos que ha habido también. Sí, hay, hombre, testosterona hay por todos los lados y machismo hay por todos los lados, es evidente. Y yo pienso que todavía queda muchísimo recorrido. No sé si... Supongo que sí. Yo no sé no sé en qué está pensando la gente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me, me cuesta mucho ponerme en la cabeza de, de esta gente que sale a, con las banderas. O sea, ya, ya saber con una bandera me parece muy bizarro hoy en día. Y te digo que para mí cualquier bandera. Yo no lo entiendo muy bien. O sea, yo hay una cosa que decía un amigo que se llama Javier Mariscal, que lo conoceréis porque hizo una mascota para unos Juegos Olímpicos, y me decía hace poco que él estuvo una vez eh, reunido con Jordi Pujol por no sé qué premio, le tocó estar con Ferrusola y con él en un, en un lugar, en una, bueno, pues, eh, no sé, después del premio o algo así, y, y le dijo una cosa que me parece muy divertida, eh, Mariscal, le dijo, ¿sabes qué, Jordi? Que yo creo que esto del nacionalismo es un poco de mentira, porque lo de los nacionalistas, lo único que hay de verdad de la tierra son las plantas y los árboles y las malas hierbas, los demás... Nos podemos mover, saltamos de un sitio a otro y es así. Entonces, para mí acuñar banderas me parece, eh, por encima de derechos eh, fundamentales, no sé, me, me parece muy... muy no, Yo no lo entiendo, sinceramente. Yo pienso que estamos en un sitio que se llama Mundo, que tenemos que tender a que, a que podamos hacer algo que que hemos dejado de hacer ahora, ahora ahora no puedes pasar las fronteras, esto es muy bestia, ¿no? De repente nos, nos hemos vuelto como a épocas que ya no recordábamos, igual pasas por la frontera y un policía te, te abre el maletero y te y te empieza a, a mirar a ver qué traes o qué llevas, es, es muy bestia y no nos damos cuenta de lo que es moverse con cierta libertad, con la libertad que, nos que, que, que, que teníamos siendo europeos, ¿no? Simplemente, que es todo un privilegio por otro lado, quiero decir... No, no tiene nada que ver ser europeo con ser brasileño. Tener un pasaporte europeo es la hostia. Y, y ser, o tener un pasaporte estadounidense, ¿no? Y ahora de repente nos hemos visto ahí. No lo sé. Yo flipo con la gente que sale a, con las cacerolas, te lo juro. no Nos preguntaban por, por ahí en las preguntas que está haciendo la gente que, que nos está viendo eh, si es posible hacer humor de la tragedia o hasta qué punto... Eh, es se puede hacer Sí, había una no sé de quién era, si era de Woody Allen okay, que había una definición de humor que era tragedia más tiempo, humor igual a tragedia más tiempo eh, <risa> y yo creo que sí, hombre, claro es que de hecho es, es un material increíble, de bueno, a mí por ejemplo se me ocurrió hacer una, una broma de las Torres Gemelas en 2001 y aquí en España, pues bueno, todavía se, se entendió, pero en Estados Unidos se me echaron al cuello mucha gente y sin embargo si la hago ahora es otra cosa diferente, ¿no? También. Entonces sí depende mucho del tiempo y del espacio, la del contexto, digamos, donde estés, ¿no? No, no es lo mismo... Hacer una broma ahora del coronavirus muy bestia que hacerla donde ha habido muertos y ha sido una guerra absoluta. Posiblemente ahora pues esto no, no toca. Ni toca hacerlo nunca a las víctimas o a la gente que, que está más desprotegida. Eso sí que es una regla para mí de oro del humor. El, el hacer siempre el humor de abajo arriba, mirando a los de arriba, no mirando a los de abajo. Y, pero sí se puede, claro que se puede. Yo creo que es sano. En el humor, yo pienso que no hay no hay límites sí lo creo, no hay límites porque es un producto cultural, lo que pasa es que el límite nos lo ponemos los humoristas cada uno no y nos ponemos el límite el que, que tú crees conveniente y que nunca es igual para mí, no es el mismo que para Dario Adanti que ha hablado mucho de ello o para El Roto posiblemente o para otra gente, no sé, cada uno tenemos nuestros límites Sí, bueno y además tú lo hemos comentado alguna vez eh, haces muchas veces unas viñetas que que son, dices que son como un golpe, ¿no? Que, que te hacen sí. reflexionar, o sea, que te invitan también a la reflexión. El humor también es quizás eso, ¿no? Sí, sí. yo es que nunca he visto el humor como para hacer reír. O sea, no, no, no, tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, te puede hacer gracia algo, sí, pero en ¿Sí? mi caso muchas veces no hace gracia. A veces es lo que tú dices, o llevar a llevar la reflexión a veces igual te tirarías por un barranco después de ver una, una viñeta. Pero sí creo que, lo que para lo que vale sobre todo yo creo es para, para poner encima de la mesa otro punto de vista diferente. O al menos intentarlo. O decir, tengo dos ideas, las conecto y allí surge algo. Que no es nuevo porque ya existían antes cosas, pero igual si es una forma nueva de presentarlo no lo sé. No sé muy bien. La verdad es que no sé cómo salen las cosas. no Es algo muy automático. Yeah. Uh -huh. y, y bueno, estos días mmm, estábamos hablando también de eh, lo difícil que es eh, concentrarse, no trabajar. Bueno, que estamos trabajando aquí. Esto es, parece... Que es una broma, ¿no? Nos están haciendo trabajar más cuando parecía que nos íbamos a quedar en casa. Sí, íbamos a ver series, ¿te acuerdas? Series de Netflix. Íbamos a ver series, Íbamos sí, a leer sí. libros, sí. Eso es, eso parecía, íbamos a tener un montón de tiempo, pues... Eh, yo la verdad es que no lo encuentro mucho pero bueno te yo quería tampoco. preguntar por si por si tú estás teniendo algún libro alguna serie alguna película que te esté inspirando o, o te esté sirviendo para evadirte un poco de, he visto de una realidad. sí eh, estuve viendo una serie eh, hace poco Afterlife de Ricky Gervais que me gusta mucho uh -huh. Y libros, la verdad es que he empezado, pero no no, no, no he conseguido acabar. Estaba leyendo el de Harari, el de, el de Homo Machus, no empecé, de Homo Machus, perdón, Homo Sapiens. En realidad, mi Homo Machus venía de, de, de una broma también del Homo Sapiens, pero no he podido, la verdad. No, no, no, no tengo tiempo, de verdad. O sea, ha sido muy bestia, porque también yo creo que lo que nos ha ocurrido a muchos ilustradores también. Es que ha habido muchas iniciativas que están muy bien, yo no, no me arrepiento ¿eh? de haber participado, de ayuda para buscar material, para sortear una ilustración, para trabajar con ONGs o con asociaciones, y eso también nos ha pillado. Yo no sé si no he hecho 40 o 50 colaboraciones en, en este confinamiento, no he hecho ninguna, o sea, ha sido bestia. Entonces, al final todo es tiempo, y bueno, pues pues también... Pensar una cosa, que tenemos mucha suerte de poder trabajar aún así. Ya sé que no son las condiciones, que hay que mejorarlas. Yo creo que eso es importante. Sobre todo entre la gente que ha pasado de estar en una oficina ocho horas a de trabajar tantísimas horas por delante y por detrás de las jornadas, ¿no? Pero, pero, bueno, tenemos suerte. Hay mucha gente que está sin empleo, está con ERTE. Mm. y es un mm, drama. Lo están poniendo por aquí. Yo me he quedado sin trabajo Sí, es un drama, no voy ¿ves? A, a trabajar en casa, sí, sí. ¿Hay, hay un chico que había dicho una cosa que es interesante aquí. Javier, ¿crees que es importante apelar a la ética de los ciudadanos en vez del lenguaje belicista al hablar del COVID? Yo creo que sí. De los yo... cuidados, ¿no? No, no, de la ética... Ah, perdón, de, a la ética de los cuidados en vez del de lenguaje cuidados. belicista. Sí, sí. Sí, completamente. Es que yo creo que so... no, no solo a la ética de los cuidados, sino también un poco... Es una cosa que a mí me, me llama la atención, es que no, no hemos... O sea, nos tratan un poco como, como niños. Igual, no sé, o sea, esta sensación de que éramos adultos y ahora de repente todo está muy guiado, ¿no? ¿No? La policía te dice. Bueno, quizás porque somos poco, poco responsables algunos, ¿no? Eh, no lo sé. Pero sí que la ética de los cuidados sí que es verdad que sí tendría... No sé, no sé muy bien si se refiere a, al hecho de que tendríamos que hablar más. De, del mundo de los cuidados habría que hablar mucho más y del trabajo que suponen los cuidados, ¿no? Sobre todo ahora como decía antes, lo de los cuidados de los niños, si me queda aquí toda... Los cuidados, por ejemplo, de los... de, de tener que cuidar a los niños es un trabajo, eh... que hay que combinarlo con el trabajo también, pero hay que ordenarlo. Y luego, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que he publicado una viñeta en mi Instagram de esto, y es que va a ocurrir con las escuelas y con la educación. Yo creo que que hemos pasado una crisis sanitaria y estamos delante de una crisis de mucho... y evidentemente hay una crisis económica, que también se habla mucho, ¿no? Se dice, bueno, ha habido la crisis sanitaria y ahora y ahora viene la crisis económica. Pero para mí lo más importante en un país es la educación. Y nadie sí. habla de la educación. Y nadie habla de lo que va a ocurrir de repente en septiembre cuando, cuando empiece la escuela. En septiembre, ahora estamos en mayo. En septiembre es ya. O sea, si hay que organizar y, o reorganizar la escuela pública y, y los institutos y la escuela secundaria, etcétera, el momento es empezar ya. O sea, hay que tener planes. Y, y estamos en un país de pandereta donde ni siquiera se está hablando de esto. Y me parece gravísimo. Me parece que estamos jugando con lo más importante, que es con el futuro de muchísimos niños que luego serán personas. Y son personas ahora, pero sean personas adultas. Y esto me parece súper heavy, me parece muy grave y me preocupa muchísimo. Sí. Uh -huh. Y pues voy a aprovechar que hablas de, de la educación que te, que te preocupa y la verdad que, que sí, es un tema que, que está bastante en el aire y, uh -huh. y es importante. Eh, de hecho, tú tienes un, un vínculo muy importante con un proyecto muy bonito en, en Senegal de eh, una escuela. Eh, de hecho, tienes un libro sobre, sobre la escuela. Quería aprovechar para que, que nos contases un poco más de este proyecto y, y bueno pues decirnos en qué, en qué momento se encuentra. Bueno, tú lo conoces porque tú, tú, un amigo muy amigo tuyo vino de voluntario, que es arquitecto, que los dos conocemos. <risa> Eh, bueno, el, el, la verdad es que, a ver, estamos construyendo una escuela en Senegal Le falta muy poquito, de hecho estaba prácticamente terminada y estaba abierta a la mitad Quiero decir, de es una escuela secundaria al sur de Senegal en Casa Mars, Para albergar a 500 niños de secundaria Y la abrimos justo antes del, del COVID eh, con 250 niños Y está funcionando ahora De hecho, allí por lo visto ha habido menos incidencia, menos mal uh -huh. de la que pensábamos nosotros, en cuanto surgió todo el, todo el problema aquí en, en España, eh, inmediatamente, había allí cuatro voluntarios, los trajimos inmediatamente por los pelos, por los que tuvimos que traer vía Canarias, y por suerte allí se dejó la obra, tal cual se cerró inmediatamente, sobre todo para no... Bueno, pues por si hubiera una emergencia o lo que fuera, pues no ser una carga también para un sistema allí sanitario que, que es muy débil o sea que no existe prácticamente, ¿no? Y por suerte de momento no ha habido no ha habido casi incidencia. La escuela es un proyecto muy bonito. Yo la, la parte que llevo es la parte la parte más educativa, precisamente eh, coordinando workshops de gente eh, talleres de gente de aquí que va para allí eh, en muchos ámbitos desde la cocina a yo qué sé a, a la horticultura al vídeo, talleres artísticos, talleres científicos, talleres tecnológicos que vamos haciendo. Y este año había previsto, precisamente, había previstas tres expediciones con, con diferentes talleres muy interesantes. Hemos llevado, hemos comprado unas canastas para intentar introducir también dentro del instituto ahora el básquet, por ejemplo. O sea, estamos haciendo continuamente proyectos. Pero ahora, precisamente, que hemos tenido todo esto del COVID y que hemos tenido que volver todos, a, a, a casa, a Barcelona, y que allí no hay ahora nadie, que se ha parado la obra de momento, falta muy poquito para terminar, faltarán tres meses como máximo, uh -huh. pues nos planteamos también qué íbamos a hacer ¿no? aquí, porque de repente nosotros estábamos en Senegal porque allí había unas necesidades y había una emergencia educativa que había que cubrir porque había 80 niños por clase. Pero de repente nos hemos encontrado aquí con otra emergencia, también relacionada con la educación, precisamente, que era que muchos niños no tenían eh, no tenían eh, portátiles para poder seguir las clases. No tienen un ordenador para, para poder seguir las clases. Y entonces hemos hecho una campaña eh, que está disponible en Foundation, en la web, que es para recoger portátiles viejos, arreglarlos con una empresa colaboradora y poder ponerlos en circulación entre niños que no, que no tienen posibilidad de, de conectarse para que puedan seguir las clases. Creo que hasta el momento hemos conseguido unos 200 portátiles, que no está mal, y los hemos ido repartiendo eh, también. O sea que, bueno, estamos haciendo un trabajo importante y estamos recibiendo también, además de portátiles, fondos para comprar portátiles. Y, bueno, estamos ahora muy centrados en, en, en esa parte aquí, ahora mismo. Ya volveremos, ¿eh? creo que, creo que me imagino que a final de año será posible ya volver, espero, si no ha ido allí a más, ¿no? De hecho, los casos que ha habido allí han sido por gente, por gente precisamente por gente que ha viajado allí desde Europa. Pues esperemos que, que siga así y que pueda seguir adelante con el, con el proyecto. Sí, vale sí. sí, sí, eso, eso es lo que esperamos también. Yo tengo muchas ganas de volver. De hecho, la semana pasada uh, tendría que haber estado allí yo dando, dando unos talleres con más sí. sí con más gente. Justo la semana pasada, del 9 de mayo o la anterior, del 9 al 16, teníamos que haber estado sí la pasada. Uh -huh. Y se canceló. Por a... Sí. Por aquí, perdona que es que estoy leyendo los, los comentarios y nos, y nos eh, preguntaban por aquí que nos hablases un poquito más de, de tu trabajo en el humor gráfico. Igual nos puedes contar cómo sueles trabajar, cómo te viene la idea y cómo la, la plasmas en, en la viñeta, no cuánto tiempo tardas, o bueno, la ilustración, depende mm. del caso, pero pero en general ¿cómo, cómo te inspiras de dónde te viene la inspiración y, y cuánto cuánto tardas cómo lo haces es, un, un, es mágico es muy difícil es muy difícil es muy difícil esto María eh, no lo sé yo yo creo que es muy complicado no porque cuando hablas de dónde vienen las ideas yo, yo no lo sé yo yo, yo, hago, yo tengo una cosa que se llama gimnasio y y trabajar todos los días y hacer viñetas todos los días, con lo cual eh, al final es fácil. Sí que es verdad que lo que suelo hacer es pensar en un tema, en el caso de Cuarto Poder normalmente está ligado a la actualidad, como sabes, ¿no? O hay, hay algún punto de ligación a, a la actualidad o hacia temas latentes más o menos que existen. Me interesa mucho, mmm, intento huir de las viñetas como las que hice el último día, de las banderas, pero es que esta la tenía que hacer. ¿Por qué? Porque son viñetas... Me gustan mucho las viñetas que dentro de un año las podamos volver a leer. Que esta igual la puedes volver a leer, pero forma parte casi de un de una de un momento muy concreto, ¿no? Y me gusta más poder trabajar con actualidad que puedas volver a publicar dentro de un año lo que sea. Mira Robin Foods se está muriendo de la risa me está pidiendo software meeting porque esta mañana hemos tenido una charla con cocineros, con David de sí. Jorge que es un cocinero es un cocinero que no sabe de, que, que sabe habla más que cocina y sí. que y que había una diapositiva donde decíamos que las reuniones en realidad en alrededor de una mesa o, o, o en un o en Zoom están completamente desfasadas, que las ideas reales surgen en la ducha. Entonces lo que proponíamos era reuniones en la ducha, todos juntos. Y, ah. y por ahí me estaba diciendo por el por esto de dónde viene la inspiración. Ahí me viene en la ducha fregando haciendo estas cosas. No voy a seguir por dónde me viene. <risa> bueno, pues Vamos a ir acabando eh, mm. eh, está siendo muy divertido. Hay una, hay una cosa que... Acá, no, que... No, no te preocupes. Hay... Sí. hay una cosa que <risas> tienes ahí abajo que te saldrá a ti en la parte de abajo que son unas preguntitas como un interrogante te sale un icono de interrogante en el ¿Sí? móvil. Ahí posiblemente habrán, hayan dejado preguntas por si quieres abrirlo igual y mirarse alguna. Ah, pues no me... Bueno. No sé si no sé abrirlo. Igual cuelgase ¿eh? ahora. <risas> No, que ahora me está saliendo bien, ¿Sí? que dure esto. Sí, y ahí dice la gente pues... que sale a medianoche, a mí me ha pasado de todos modos igual de repente estar cenando y sí. se me ocurre una cosa y saco el móvil y la apunto y todos me miran y me dicen, mi familia está hasta las narices de mí y dice, oye, pa, mi hija me y mi papá vale ya con el móvil no y tal. O sea, es mi hija la que me lo dice a mí, es como un poco el mundo bizarro, es un mundo al revés, ¿no? Que estás con tu familia y tal, deja el móvil, pero claro, si te ocurre una cosa, ¿qué vas a hacer? ¿No? luego Además, a mí luego no se me quedan agarradas a la cabeza, se me olvida. Y igual si no le he apuntado, luego digo, joder, era la idea del siglo, ¿no? Que luego nunca es la idea del siglo, pero... Dices... Si... Mm. <ríe> sí. Bueno, no sé. Sí, es una cosa complicada la inspiración, eh. ¿no? De sí, sí. Sí. En el baño pues, eh... En el baño Beethoven compuso la novena. Hice un cocinero por ahí. ¿Eh? 70 años tengo, me dice me una amiga por ahí, por mi manejo con las tecnologías. <risa> <risa> Fatal. Bueno, estoy aprendiendo. Bueno. Eh, pues te quería preguntar también para hacer así una reflexión. Mmm, sobre el, el confinamiento, eh, ya que tienes ahí algunas bastante interesantes. Si crees que, bueno, que te he visto un poco negativo, pero a ver si crees que, que podemos sacar algo bien positivo de, de esto, algún aprendizaje con no, hombre, sociedad. Me, yo negativo, no Los hombre, seres humanos. Que soy muy positivo, <risas> en realidad. Lo que pasa es que el, esto del confitamiento de, de los confitados nos ha servido, yo creo que nos ha servido sobre todo para, primero nos sirvió mucho para bajar el ritmo, se supone, yo no lo he bajado, pero creo que sí que nos hemos tenido que, eh, hemos tenido que volver a cocinar, por ejemplo, hemos tenido que volver a, a, pre, a reaprender cosas, a cuidarse un poco, a cuidarse un poco más a valorar cosas que antes las dábamos por, por supuestas y que vivíamos un poco como con demasiado, ¿sabes? como consumiendo muy rápido cosas y sin darnos cuenta de lo que realmente era importante. Yo lo que más he echado en falta han sido los amigos y, y las cenas que tenía con ellos, porque no es lo mismo una conexión así ahora, por ejemplo, que te miras por WhatsApp y hablas un rato que estar alrededor de una mesa. ¿Por qué? Porque hay cosas como quedarte en silencio o un gesto o reírte o no sé qué, que no lo haces igual. Al teléfono vamos casi como para cumplir rápido, cumplimos uno, una serie de cosas y venga, ya otro tema, ¿no? No te quedas callado ni, ni pausas ni esto. Y yo creo que nos ha servido sobre todo para valorar estas cosas. Yo echo mucho de menos a muchos amigos y tengo muchas ganas de pasar a la fase 1 para encontrar menos de 10 en 10. No, no lo haré así, pero si sí encontrarme con algún grupo que hace mucho que no te que no te ves y tomar algo en casa, pero bueno, nos ha servido sobre todo, en, en mi casa también, eh, no sé, en casa yo creo que ha habido un muy buen rollo, que hemos estado más con mis hijos también y, y si no hubiera sido por esto no hubiéramos tenido la oportunidad de estar tanto tiempo ahora con ellos y además en un momento mis hijos son adolescentes, bueno, un poco más incluso tienen 17, 19 años. Imagínate, yo les digo muchas veces, si a mí me llega a pasar esto con mi padre con 19 años, no sé lo que hago, o sea, me voy de casa, o sea, no, no. Y eso que yo a mis padres los quiero un montón, pero, pero con 17, 19 años no te apetece estar en, en una casa confinado yeah. con tus padres, o sea, qué basura, ¿no? O sea, te apetece estar con los amigos fuera, saliendo, quedando, etcétera y han sido muy valientes o sea, han sido muy guays los dos y muy sí. buen rollo sí, de verdad que sí, o sea, bueno, ha habido algún momento un poco crítico porque bueno, pues porque también a nivel de cabeza yo creo que ha sido un golpe para todo el mundo ¿no? Claro. ¿Qué, ¿qué hacemos aquí? todos metidos, es todo muy extraño para mí la parte social es fundamental o sea, yo a mí me encanta salir de casa mm. yo no entraba en casa o sea ya yeah. Sí, yo la verdad que pienso que para, para la, la población adolescente debe ser complicado. También lo he pensado estos días, que, que deben pasar sí. bastante mal. Y para ellos no, no, no, se, no se habla mucho de ellos tampoco. ¿eh? Fija, se habla más de los niños, de los mayores, de los sí. adultos, pero de repente hay una franja de edad que nunca se tiene muy en cuenta. Es como, es como yo me acuerdo mucho que cuando yo era pequeño, bueno, pequeño, cuando yo era adolescente. Nos íbamos a escuchar música a un parque y a, nos llevábamos unas cervezas y no las tomábamos allí. Ahora mismo no hay espacios prácticamente para estar para los chavales. Y no estoy haciendo una incitación al alcohol ni mucho menos, ¿eh? pero pero hay una franja de edad que es muy jodida. O sea, pasas de niño realmente a tener que ir a los bares. Pero ¿qué haces de 16 a 18 si te quieres reunir? ¿no? Por ejemplo, de los 15 a los 18. Está muy complicado, está muy perseguido en realidad. Y, y, bueno, es otro tema, es que aquí, si nos ponemos a abrir melones, pero... Ya, no acabamos nunca. ¿No acabas? Le están sonando las cacerolas de mi barrio. No sé ah, si se escucha. Ah, sí. O sea, tienes buena pandilla, ¿no? Ahí. ¿No tienes un tirachinas? mano no, no, no, bueno, no quiero decir que, me... que lo uses, ¿eh? No he no querido decir que lo uses, ¿eh? Pero un tirachinas lo tienes. O... Eh... ¿Tienes huevos podridos? ¿Tienes huevos podridos? No los suelo guardar, la verdad. No es para que los uses, ¿eh? Solo por preguntar, solo por saber Guárdalos, bueno, guárdate el huevo, guarda huevo en algún sitio, hazle un agujero y lo guardas. Cuando empieza a oler un poco ya sabes lo que hay que hacer. Pues sí, pero vamos, no sé si se están oyendo, pero pero bueno, han empezado hace, hace poquito. Sí, sí, se oyen un poco de fondo. Tienes una, sí. una banda sonora impresionante ahí. Entre esto y que me estoy quedando sin luz, la verdad que, que, que vamos a ir acabando. Muy bien. Pero nada, Javi, muchísimas gracias. Gracias por, a ti, gracias a Cuarto por Poder. por estar con nosotros. Sí, que sí. En, hay que recomendar mucho tu, tu libro, que de verdad es, sí, es como muy machos. entretenido. Homo machos, eh, comprando en la librería de al lado, que van a estar súper contentos de, que, de volver a veros. Ir allí sí, a la, y la librería la... y decirle buenos días a vuestro librero o librero charlar un rato con ellos y compraros un par de libros. El mío y dos más. Os podéis comprar sí, sí. para ver si... que siempre es una buena inversión un libro. Oye, estoy muy contento de colaborar en Cuarto Poder. Que sepáis que me siento súper cómodo, que... con total libertad siempre para explicar lo que quiero y os quiero mucho a toda la, a toda la gente de Cuarto Poder. Estoy con vosotros bueno, en el corazón. Seguimos a hacer una fiesta no, que se truncó. Se truncó la fiesta de los 10 años y... y te aseguro que había que comprar el billete para ir. Sí, la fiesta de, de Cuarto Poder se canceló. ¿Habías comprado el billete? Ay, no, me lo devolvieron. Me lo no pasa nada, no pasa nada. Yo Muy ya bien. lo tenía planeado, así que volveré igualmente. Ya lo celebraremos igual, no pasa nada. Sí, Esperamos conoceré a todos. celebrar pronto. A sí. todas. Muy bien. Sí, pues nada, muchas gracias. Y, y, nada, y recordar a la gente también que si nos quiere seguir en la cuenta de Cuarto Poder, pues... Pues haremos más directos también Seguir, sí, sí. seguir ahí a Cuarto Esperemos Poder. tanto como este. Muchas gracias. Bien, a seguir bien, bien y mucho ánimo y mucha fuerza que nos queda poco ya. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Venga. Adiós. Chao. Gracias. chao. Chao.